Bienvenidos a una nueva cápsula de este tu canal, el maravilloso mundo del wrestling Señores, acaba de pasar algo que muchas veces este tipo de noticias nos toman por sorpresa Hace 20 minutos se acaba de dar la noticia de que Black Warrior, Jesús Toral ha fallecido, no hay explicación, información sobre todo, en páginas web todavía no, se desconoce las causas de su muerte, nos toma por sorpresa, la verdad pues, ya me encontraba durmiendo, de repente sonaba y sonaba el teléfono con notificaciones, de algunos conocidos, informándome esta noticia fuerte. Jesús Toral, bueno, pues a últimas fechas veíamos que de vez en cuando seguía luchando, siempre trataba de estar en condición física, se desconocen las causas de su fallecimiento. Muy lamentable, la verdad, yo hace algunos días, que será, hace como 15, 20 días, hice un video hablando de Jesús Toral, que pues se le admiraba todo lo que ha hecho por esta industria. Esos momentos clásicos. En la Catedral Arena México. Uno de mis luchadores favoritos. La verdad este, creo que nos deja desconsolados. Cuando se va. Un personaje que pues admiramos en lo personal. Pues yo lo admiraba muchísimo. Nos toma esta noticia. Muy... Muy raro, vaya, o sea, una noticia desafortunada, mi, mi más sentido pésame a la familia. Creo que Jesús Toral siempre mostró fortaleza en su corazón cuando se fue su hijo. Precisamente yo veía una entrevista donde decía que pues lo llevaba en su corazón, que tenía siempre muy guardado el recuerdo de su hijo, pero que él sabía que tenía que continuar ser fuerte ante esa pérdida y que hoy y que hoy, 10 de enero se nos vaya a la arena celestial un hombre que Estuvo recuperándose de una fuerte cirugía en la pierna Una cirugía que desde la rodilla hasta parte del glúteo Fue una cirugía muy profunda para erradicar una fuerte infección en el hueso No estoy diciendo que eso pudo haber sido la causa, pero... En realidad, pues, la noticia es de madrugada, es de madrugada y digo, son 4.32 de la mañana, es como a las 4 de la mañana esta, not esta noticia empezó a circular en Facebook. Eh, mi teléfono no dejaba de sonar para darme esa noticia, la verdad. No me pudieron dar datos de los motivos, creo que los motivos está de más, cuando se va un luchador que demostró muchísimas cosas, demostró que el deporte era su pasión, que se llegó a equivocar en la vida como lo hace cualquier ser humano, caminando por caminos, peligrosos, de adicciones y que logró recuperarse, trató de empujar a su hijo para que fuera un gran luchador, tenemos que recordar que juntos fueron campeones de parejas en la arena Naucalpan y WRG y que hoy 10 de enero tengamos esta noticia desafortunada pues empezó a circular a las 4 de la mañana esta noticia. Más allá de los motivos del deceso de Blood Warrior, creo que es un día, una madrugada del 10 de enero, muy desafortunado, la verdad, saber de esta noticia, que se le veía, por cierto, en buena condición física. Eso es algo... Muy raro, tenemos que decirlo con todas las palabras, como es, ¿no? Yo lo veía un hombre ya centrado psicológicamente, que estaba superando la pérdida de un hijo, y que él sabía que tenía que continuar por su familia. Y que esta noticia llegue de repente, así de golpe, Ninguna página web todavía publica esta información. Esta información me la hicieron llegar, este. Pues empezó a sonar, a sonar el teléfono, dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me dejan un mensaje, me comunico. Oye, sabes que este, acaba de fallecer Black Warrior. Que por cierto con Jesús Toral había yo pactado un podcast porque con él iba a empezar a hacer un podcast para el canal desde cuando lo vengo diciendo, ya había pactado con él para, para febrero desde los últimos días de diciembre yo había platicado con él platicamos, coincidimos, platicamos de muchas cosas dice claro si no es en enero, en febrero, primera semana, con muchísimo gusto y por qué no te doy este, pues una entrevista de lo que quieras preguntarme Jesús toral la verdad, pues, llega de sorpresa es algo que muchas veces no nos ponemos a pensar en el luchador que no nada más es subirse a luchar las lesiones, son muchas cosas. La vida de un luchador es muy dura. Es muy dura la vida de un luchador cuando el aficionado no entiende lo que es subirse a un cuadrilátero. Entrenar, aprender, conseguir una licencia como luchador profesional. Después enfrentarte a todo lo que es la industria picar piedra, tratar de destacar, que por cierto yo le dije a Jesús Toral, Black Warrior, que me impactaba mucho su tope supersónico, impulsándose desde las cuerdas, un hombre maravilloso como luchador, con mucha escuela luchística, que perdiera la máscara con Místico en la Catedral de la Lucha Libre, Consejo Mundial de Lucha Libre, y que hoy, 10 de enero, siendo de madrugada, 4 de la mañana, es cuando empieza a surgir esta información de su deceso, nos agarra, pues, con un sentimiento, creo yo, que a la gente nunca se le decía el mal, ni a tus peores enemigos, Siempre tratamos de pensar que la vida es un momento, es un instante. Y que muchas veces, cuando se nos va pues algún personaje que tenemos simpatía por lo que son, en este caso, un luchador profesional, que a últimos años se mantenía... Muy alejado de los reflectores, lucha, luchando, vaya, en arenas independientes de vez en cuando, atendiendo sus lesiones. Y que hoy 10 de enero, vaya, se vaya a la arena celestial, ya se encuentra con su hijo. Y creo yo que es un día muy triste para el gremio de la lucha libre. Blood Warrior, Jesús Toral. Muchas gracias por todo, gracias por todo lo que diste a la industria de la lucha libre. Descansa en paz, le mando mi pésame a toda la familia, Warrior. Por siempre, Blood Warrior, tú me inspiraste mucho en este deporte. Donde quiera que estés, recibe un fuerte abrazo. De toda la fanaticada y de todo el canal El Maravilloso Mundo del Wrestling, el más sentido pésame para la familia Toral. Descansa en paz, Black Warrior. Hasta siempre.